En griego, la masturbación se llamaba de defestai, que derivaba de moldear o ablandar amasando. A partir de ahí pudo surgir el pan para masturbarse. Largo y fino, el olisbocolix era un pan que podría haber servido principalmente para el placer femenino. Estos habrían sido panes desechables que habrían tenido una corta vida, en términos de un pan, que ya de por sí es bastante corta. Para evitar errores, es posible que fuera costumbre escribir su uso en él.